¡Familias! Aquí me encuentro en mi rincón literario para contarles un cuento una historia muy especial para mí porque se trata de una familia especial la mía ¡Una familia especial con una aventura espectacular! ¿Comenzamos? En el planeta Tierra, en Argentina más precisamente en el centro de ese país en Córdoba capital existe una familia muy particular con un papá, Germán una mamá, Sol una niña, Luna y su mascota, Koi Ellos conforman un gran equipo ¡Wow! Un día una semana, un mes o un año, no sabemos cuándo, en la cabeza de papá Germán, se sembró una gran idea. Quiero conocer el mundo. Yo también. ¿Y yo? ¿Y si le ponemos ruedas a nuestra casa? ¿Qué? ¿Estás loco? Sí, una casa con motor, con infinitos patios. ¿Casa con motor? ¿Vamos a viajar? ¡Un motor! ¡Qué espectacular! ¿Y la Cuy viene? Y claro, si es de nuestra familia. No me dejen afuera, que yo por ahí me canso de volar. No te preocupes, Picasso. Hay mucho lugar. ¡El vivo! Y de esta gran idea florecieron las ganas, el entusiasmo y la alegría de todos. Toda la familia para salir de Córdoba en busca de más naturaleza, libertad y aprendizajes. Soy Solcito Fijo y esta es mi familia Motorcoy. Los árboles asoman paisajes, diversos mensajes para interpretar La naturaleza propone este viaje, la, la brisa, brisa calicia queriendo, queriendo jugar ¡Vamos paseando bien! de pura ilusión, montañas y piedras aportan color, paisaje con arte y mi nueva canción. El mundo da vueltas y yo estoy acá Mirando, mirando y pensando cómo es más allá. allá Mi hogar sobre ruedas me quiere llevar Vamos paseando mientras cantamos Suba, tanto tanto. Oh. ¡Cholo!